¿Cómo están, mis queridos pros? Eh, hola mis queridos pro. en el día de hoy les voy a hablar Pues es un video sencillo, pues grabado con la cámara de, del nuevo computador eh, Es un video sobre... lo estoy grabando hoy, 12 de de agosto eh, eh, porque estuve tan tan apartado, porque no subía videos, pues hoy les voy a contar, eh, hace tiempo pues el computador pues el otro eh, se había dañado, y bueno siempre estuvo medio dañado ahí, pero al menos me editaba, pero dejó de editar, y pues por esa misma razón no pude subir videos estaba esperando y esperando que mamá lo comprara pues porque ella tuvo un problema ahí en el banco, entonces si compraba algo, eso no lo dejaban, pero bueno, ya sí la dejaron comprar. Ahora sí ya puede comprar pues cualquier cosa en el banco, o pues en otro lado si va a pagar de a poco, ya ya me entienden. Entonces pues eh, pues ella no la había podido comprar, no era por eso, pues no porque no tuviera la plata, pues porque igual lo iba a pagar de a poquito así eh, bueno y pues ya vamos a estar más activos gracias a dios pues estamos bien eh, nunca me he contagiado de COVID no era por eso ni porque estaba enfermo sino pues porque ya les decía que el otro computador no habría Filmora 9 pues y no me están promocionando ni pagando ni nada sino pues les estoy diciendo y voy a pues a tratar de seguir y pues de, de pues hacer que este canal siga creciendo pero bueno, los quiero mucho mis queridos pros. Era un videito sencillo solo para explicar lo que pasó. Pero ya el siguiente video va a ser de la Nintendo Switch y del computador nuevo. Que ya le hice un unboxing. Muchas gracias por todo y adiós. Vale aclarar amigos que la Nintendo que dije no es la Nintendo Switch OLED. La nueva revisión que salió que estará apareciendo, pues, estará apareciendo aquí. Ojalá la tuviera. Bueno, esto igual me sirve para poner aquí arriba los videos. Te voy a dejar mi video de la segunda temporada y mi último video. Espero que los veas y adiós.